De emprendía busca la transferencia del talento, de la investigación y el desarrollo, el apoyo a la innovación y el emprendimiento. Yo creo que en buena medida este proyecto reúne un poco de todo. Y, por tanto, es una forma de, de acercarles a lo que va a ser su futuro profesional, sin duda. El eh, proyecto este que venimos aquí a presentar consiste en una aplicación financiera desarrollada para la generación Millennials. Algo que realmente ayuda a los estudiantes universitarios y pensamos que aparte de tener una solución que implementarla pues, nos haría aprender vamos, y disfrutaríamos en el proceso básicamente. Comparar ideas y sobre todo exponerlas a, un, a una empresa privada para que nos valoren y nos digamos oye, ¿sois buenos o no? ¿Tenéis cosas que aportar a los demás o no? Lo primero me pidió que le contase la idea y luego ya después de eso ha ido buscando esas deficiencias que es lo que tenemos que pulir ahora. Eso concreto que nos han dicho es decir, estos apartados son muy importantes, tenerlos muy en cuenta, trabajarlos bien, desarrollarlos bien, estructurarlos bien. Proporcionarnos material tanto a nivel electrónico, a nivel de programación, nos han ayudado a establecer límites y la ruta a seguir. Las aptitudes que tenemos que tener que no teníamos, pues yo creo que eso es lo que vamos aprendiendo. Un proyecto real como este eh, nos permitirá aprender más y a sobre todo aplicar esos conocimientos que hemos ido ganando a lo largo de la carrera y que no hemos podido aplicar hasta ahora. Ir avanzando con un proyecto que tú mismo has creado es un poco lo que consiste al montar tu empresa. Vas a tener tu idea y vas a tener que desarrollarla. Y eso es clave a la hora de desarrollar un proyecto, tener las ideas bien estructuradas y no tener miedo a nada.